Cualquier tipo de investigador en ciencias sociales, eh, tengo que decirte que evidentemente el fenómeno es muy complejo y que requiere pensarlo a diferentes niveles. Eh, hay un nivel que evidentemente compete eh, a la escuela y al ámbito educativo propiamente tal. Hay otro ámbito yo diría que es mucho más macro y que evidentemente hay que tomarlo en consideración. Eh, y hay otras cosas que tienen que ver también con las relaciones sociales, por decirlo así, al interior de, eh, entre los pares, entre los estudiantes en el contexto escolar. Entonces me gustaría hablar de eso, ¿por qué? Porque me parece que también es importante como descentrar el tema de violencia. Generalmente cuando hablamos de violencia escolar, eh, pensamos en violencia de, de los estudiantes. ¿okay? Eh, y a mí me gusta entender lo que el contexto de violencia, sobre todo la violencia de los estudiantes, me parece que es un síntoma. Un síntoma de relaciones de violencia que se establecen en muchos niveles, tanto a nivel de la escuela como a nivel de sociedad. Eh, entonces, mi primer nivel de análisis, si yo lo considero el nivel macro, tiene que ver con justamente eh, el nivel societal, si uno podría decirlo. O sea, paulatinamente, la sociedad chilena, yo diría en el último tiempo, hay una suerte de banalización de la violencia y banalización de la agresión. Eh, esto quiere decir que hay ciertos elementos que antes eran considerados como no violentos, o que, o, perdón, que eran considerados como, como actos extremadamente violentos, y que finalmente, eh, paulatinamente, con el correr del tiempo, eh, la sociedad chilena empieza a asumirlos como actos que no son necesariamente tan agresivos o tan violentos eh, propiamente tal. Y yo diría que, sobre todo el último estallido, yo no sé si un estallido eh, en rigor, digamos, yo creo que también hace la distinción entre lo que es eh, un ciclo de violencia propiamente tal, y un ciclo de atención mediática de la violencia, eh, que son dos cosas completamente diferentes que no siempre están eh, equiparadas. Eh, yo diría que sí, eh, de acuerdo a la percepción, bueno, el Chile hace mucho tiempo que no hace encuestas sobre victimización en violencia escolar, eh, que es lamentable, yo diría que es una de las cosas que deberían hacerse de manera más eh, progresiva y manera más constante. Eh, entonces uno no podría saber realmente, yo diría, si hay más o menos violencia escolar. ¿Qué es lo que uno puede suponer? Te voy a hablar un poco más bien de la subjetividad, un poco de las percepciones, de lo que aparece en la prensa, de lo que, aparece, de lo que cuentan las personas, de que efectivamente existe más violencia de lo que ocurría anteriormente. Y en ese sentido me parece que eh, las mismas razones que explican de una cierta forma el estallido social de manera amplia también explican la violencia en la escuela. Y me parece que este aumento, esta percepción de aumento de violencia en el último tiempo, tiene que ver mucho también con las condiciones que generaron el estallido social. ¿Ok? ¿A qué me refiero? digamos O sea, me refiero a una sociedad que estaba eh, cansada, agotada, una sociedad que estaba sometida a mucha presión. Eh, y la agresión es algo que, de alguna u otra manera, eh, necesita eh, eh, un target, necesita digamos un objetivo al cual dirigirse, no es que, que no es, no es un, algo que uno pueda decir simplemente bueno yo voy a expresar mi violencia simplemente o mi agresión de esta manera, sino que tiene que ver mucho con decir bueno tengo que tener a alguien que sirva como de alguna manera como chivo expiatorio de esta violencia o a quien debo expresar, entonces tenemos dos opciones básicamente, o es el otro o soy yo mismo. Eh, con yo soy yo mismo, básicamente las autoagresiones, el suicidio, cuando el otro es la violencia en el contexto de, eh, de pares o en el contexto de, digamos, de una violencia interpersonal propiamente tal. Así que no me parece sorprendente que haya más violencia en el contexto chileno por todo lo que se ha vivido, o sea, una seguidilla, yo diría, de crisis sociales. Eh, una suerte como de deconstrucción de la sociedad y del cuadro normativo en el cual nos basábamos, con este cierto consenso de, de, social, esta de suerte de contrato social que finalmente ya no lo vivimos de la misma manera, y que eso se traduce en la escuela eh, de otra manera, como se traduce también en la escuela como otra manifestación de violencia. <risa>